¿Por qué armamos el árbol en la ventana? Yo armo el árbol donde se me ve la gana ¡Ah! Ay, ya. Eres puro. Que me para. deje de cantar esa porquería de canción. Ay, ¿Y qué? ¿A qué se iban a venir ellos? ¿Quiénes? Los reyes Magos. Ay, pues tus amigos a no ven. Ah, vamos a cantar villancicos y entonar alabanzas al Señor y oraciones en su nombre por este año que pasó y el año que llega. No, mi mamá, no me deja. Ay, no, lo que pasa es que si te estoy viajando. Se me cayó un diente. Es que tengo que ir a hacer un reto. Uy, no mano. Uy, pero yo soy para que no un tico No me gusta la Navidad. Entonces yo qué voy a hacer con toda esa comida. Uy, comida. Comida. Mía? Viajando hacia allá. Ay. No te gustan ni los buñuelos, ni la natilla, ni el cubago. Si me ven, me ven, camino de Ay, no estos muchachos están comprometidos con el Señor. Bueno, entonces ¿quién va a lavar la losa? Soy alérgico la ¿Y de los que están viendo el video tampoco? Por lo menos suscríbanse poniendo el dedo acá Si están en YouTube Y usted, me lava la losa Ay, no, porque yo... Porque son sus amigos yo... ¡La lava le daño la noche de paz!